Soy José Ángel Conesa, de Murcia. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué es Blexia Blexia es la nueva marca de bioprotección de ascienza y todas las soluciones de la línea están certificadas para su uso en agricultura ecológica. Prevatec. Estimula los mecanismos de defensa naturales de la planta contra hongos y bacterias patógenos. Doctrine, Para el control del epidóptero Xset. Tiene un efecto elicitor que estimula las defensas naturales de la planta e interviene en el control de patógenos. Carpet. Efectivo para el control de oidio en hortícolas. Valesco, solución óptima para el control de pulgones y ácaros. Prevan Plus, biopalicida con modo de acción físico, con actividad fungicida, insecticida y acción secundaria sobre ácaros. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.